Horóscopo de Virgo para hoy, 19 de marzo de 2018. Sería difícil encontrar a alguien con una naturaleza de líder más grande que la tuya. Seas una persona introvertida o extrovertida, tienes ese algo especial que empuja a las personas a dar lo mejor de sí mismas. Y bien sabes que no tienes que dividir a los miembros de un equipo para ser un verdadero líder. El día de hoy se te invitará a formar parte de un equipo con personas que están a tu alrededor,